llegado al salto alto aquí en Bayaguana, provincia Monte Plata. Miren qué chulería ya Ay ay ay, se prendió esto. Una cosa que tengo que mencionar a ustedes es que al igual que el otro sitio son 100 pesos de entrada. El parqueo no lo cobran, pero la entrada sí, 100 pesos por persona, así que ya pero, lo obviamente. saben. Este, vamos para allá, dar un otro chapuzón como manda la ley. Nos vemos un ratito. ¿Cómo está la temperatura? Lo estamos pensando porque también está fría, así que es, es un asunto. Ustedes saben que yo no lo pienso mucho, ustedes lo saben, pero lo estoy pensando. <risa> <risa> dale, Smil, dale, que tú puedes. Yo voy pasito a pasito esta vez. No me voy a complicar la vida. hace oh, frío, hace frío, hace frío. Bueno, señores. Sol, que hace demasiadas sombras. Subir de nuevo, pero está un poco rebaloso. Sí, sí. <risa> está fuerte, dígale, dígale. Está, está, está fuerte, está rebaloso. Tienen que tener cuidado en esa piedrita. Señores, en definitiva, casi no vivo para contar la historia que estoy a punto de contarles. Hubo un pequeño problema y es que cuando llegamos al vehículo, yo me di cuenta que no tenía los lentes. Bueno, si ustedes vieron al inicio del video, yo de magnífica me tiré con los lentes puestos y no me di cuenta, y los lentes se me perdieron. Yo no me di cuenta de eso hasta el momento en el que yo tuve que salir, o sea, en el que nos íbamos. Y yo, pero y los lentes, y los lentes, y los lentes, yo no sabía dónde lo había dejado. Y lo más curioso es que yo nunca entro con ellos puestos porque obviamente yo sé que se me pueden perder. Y aunque yo no vea muy bien, yo de todas formas los dejo donde están mi bulto y mi cosa y me meto tranquila. Pues para no cansar el cuento, señores. Se me perdieron los lentes. Los lentes son recetados, yo sin ellos no veo, obviamente, y es mucho trabajo uno andar sin lentes. Ese río no tiene el agua muy... Tiene el agua un poco turbia. Y tuvimos que regresar a buscar los lentes. Duramos aproximadamente 20 minutos, gracias a Dios. No pudimos grabarlo porque en verdad yo estaba con la urgencia, y ustedes saben, de que tenía que encontrarlo. Y al final pude encontrarlo. ¿Cómo? No, no me pregunten, pero lo encontré. Yo encontré tres lentes antes de encontrar el mío. Y yo dije, no, yo no me puedo ir de aquí sin intentarlo. Que al final lo intenté, señores, y por suerte aparecieron. Pero yo soy muy afortunada de que pude, pude encontrar los lentes. Porque sin ellos, señores, estos son mis ojos, literalmente. Yo no, no veo, no veo bien. Sí, yo veo, pero no muy bien. Entonces, me dio un poquito de trabajo, pero nada que uno no pueda resolver. Y nada, señores, esto fue todo. Gracias por acompañarme. Como vieron, el salto es... Es muy chulo, muy chulo por no venir en familia y pasar un tiempo tranquilo. Pero nada, eh, si ustedes no están suscritos todavía, suscríbanse al canal, señores. Eh, muy chulo todo esto y nada. Dale like si te gustó el video, compártelo si te gustó, si quieres venir con uno de tus amigos y no te olvides de suscribirte. Mi nombre es Vera y esto fue Turismo de Gila.